Una funcionaria de salud municipal fue atropellada por un vehículo el pasado sábado 13 de junio en el punto de control sanitario PPS de La Posada en el ingreso sur a Cauquenes frente al complejo deportivo Miguel Alarcón Osores. Según lo informado por el fiscal jefe de Cauquenes, Pablo Ávila, tras el hecho, el responsable fue detenido, posteriormente siendo puesto en libertad y quedando a la espera de ser citado al tribunal. El día sábado recién pasado se gestó un procedimiento policial que implicó la individualización y obvia detención de un sujeto como autor del cuasi delito de lesiones simplemente graves en contra de una funcionaria que efectuaba la toma de las muestras de temperatura en los controles sanitarios de las afueras de Cauquenes. Esta persona fue detenida, se le sometió a los exámenes de intoxicadizer como alcoholemia y se dispuso su libertad en espera de citación hasta poder acotar toda la investigación correspondiente y en su momento será cita su presencia a los tribunales de justicia para la investigación judicial correspondiente.